Hola gente, en el día de hoy nosotros vamos a ver un video de cómo exportar contenido de un sitio de WordPress a otro sitio de WordPress. Yo tengo aquí un sitio de WordPress que ya yo no quiero, yo quiero todas mis entradas moverla a este nuevo sitio que se encuentra aquí. Si se fijan en el nuevo sitio, solamente tengo una sola entrada y en el sitio antiguo tengo aproximadamente 54 entradas. Entonces lo que vamos a hacer es que en el sitio Vamos a darle a exportar aquí donde dice herramienta o tools. Si yo quiero exportar todo mi contenido, le puedo dar a todo. O si yo quiero solamente exportar las entradas y la foto, también lo puedo hacer. Bien, entonces en el caso mío yo le voy a dar a exportar todo mi contenido. Y le voy a dar a descargar el archivo de exportación. Se está descargando. Esto lo estoy haciendo porque realmente ya no quiero ese dominio esa página de wordpress entonces voy a poner todo en otra página de wordpress ok si se fijan miren ahí donde ya se descargó el archivo ahora nos vamos a la nueva página y le vamos a dar a donde dice herramientas importar ok ok luego de eso nosotros podemos importar artículos que hayamos creado en blogger eh, otro tipo de por ejemplo tumblr a, como estamos trabajando con Wordpress le vamos a dar a instalar ahora porque tenemos que instalar un plugin para eso de Wordpress Se está instalando el plugin ese es el plugin que me va a ayudar a importar el archivo que yo acabo de descargar ok ahora fíjense donde dice le doy aquí donde dice ejecutar importador le doy un clic ok entonces simplemente le voy a dar donde dice aquí seleccionar archivo y voy a buscar en mi carpeta de descarga que ahí fue donde se me descargó, mírenlo aquí el archivo donde yo lo tengo, el archivo XML, y le voy a dar a abrir, y ahora está subiendo el archivo, ya terminó de subir, si se fijan, mírenlo ahí donde está el archivo, .xml, y le voy a dar a subir archivo e importar, esperamos unos minutos, que se importe todo, Ok, entonces en esta sesión yo aquí puedo poner un nombre nuevo de usuario o simplemente le doy le asigno un nombre de usuario que ya esté existente. Yo quiero Profesami y le voy a dar a someter. Ok, cuando todo se importe se va a ver esto. Viene donde dice medios y archivo. Entonces lo que vamos a hacer es que no vamos a ir a entrada para confirmar lo que se ha importado. Y si se fijan, ahora yo tengo ya en mi nueva... En mi nuevo sitio web yo tengo todas las entradas que se han importado. Entonces lo que nos queda ahora es simplemente ir a las entradas del sitio antiguo y borrar todas esas entradas. Porque ya esa página nosotros no la queremos. Entonces entonces ahora lo que nos queda es borrar todas las entradas de la otra página web. Porque no quiero dos páginas. Le doy aquí donde dice título y le voy a dar aquí donde dice acciones en lote mover a papelería y le voy a dar a aplicar le voy a dar de nuevo a título acciones en lote mover a papelería aplicar otra vez de nuevo lo de a título acciones en lote mover a, a papelería aplicar ya se están borrando todas las entradas se están borrando y ya no me queda ninguna entrada lo que vamos a hacer es que vamos a ir a la papelería y vamos a eliminar también de la papelería. Lo doy a título. Borrar permanentemente aplicar. De nuevo. De nuevo le doy a título. Borrar permanentemente. a título. Borrar permanentemente aplicar. Y si se fijan, ya no me queda ni una entrada. Y he borrado todas las entradas de mi sitio WordPress. Hasta que ha llegado este video, mi gente, no olviden suscribirse. Y recuerden darle like.